Ay, gracias, vine por estar acá besitos. Igual, saludos a todos. Solo compartirles desde mi corazón que lo que ha sucedido en mi vida, yo te conocí por medio de, de tu comadre. Y desde que vi tu. Mensaje, escuché tu mensaje, dije, quiero ver qué hay ahí. Eh, agradecida por eso, porque sé que de lo más alto es lo que me va dirigiendo mi camino. Sé y reconozco que viene de allá. Por eso primero mi agradecimiento al Eterno. Que me ha puesto, ha guiado mi camino y mis pasos hacia lo que voy comprendiendo o lo que ocupa mi alma para ir comprendiendo y avanzando. Y me pone en este caso a las personas que, y los personajes que so, van siendo importantes en mi vida y que me muestran el camino. Admiro tu coherencia. En primer lugar, porque de ahí fue el paso para conocer la obra del rap Daniel Hinnerman. Y pues, este reconociéndome que a mi entender o a mi comprensión voy dando pasos, pero mis pasos son, son firmes. Y en esa comprensión voy corrigiendo cosas cosas que llegan a mí y que las analizo y me ayudan como dice este todavía no me los aprendo bien vina y, y qué es la otra vina biná? ah biná es la comprensión uh -huh. entonces me llega por vina y, y, y, y se activa mi vina sí Ajá, que es la comprensión y entonces voy corrigiendo, voy corrigiendo mi caminito. Hoy que estuve haciendo mi labor en la, en la mañana que estoy es, trabajando sí. con, contigo o tú conmigo, la verdad sí, sí mi, me, mi conexión con, con Hashem fue muy profunda, fue una derrota muy bonita. Y precisamente agradecía yo eso, lo que estoy mencionando ahora, que gracias por ponerme a, la, a las personas indicadas en estos momentos, porque lo que siento es que se me, se me está abriendo, es como, como si se me abrieran puertas, es lo que estoy sintiendo en mi corazón. Baruch Hashem. Sí, Baruch Hashem se me están abriendo las puertas de decir, ah, ¿quieres saber? Pues aquí está esto. Y reconociendo que, que en la Torah está toda esa sabiduría. ¿Verdad? Y que con la ayuda de Dios, que lo que dijiste hace un momento, nos ocupa. Y sí es ¿Verdad? Sí lo he reconocido siempre desde que desde que fue mi despertar espiritual que me llegó esa, esa, esa, esas palabras de alguien que dijo es que el eterno nos ocupa o sea requiere de nosotros y dije qué hermoso qué hermoso saber que yo que yo estoy para algo y que y que dijéramos Dios no que va a necesitar de uno, ¿no? Pues sí, sí, sí requiere, y porque es una energía que, que, va, que va y viene, y entonces requiere, yo soy un filamento de Dios y requiere que yo esté conectada con Él. Y pues nada, que voy este, dando pasos firmes, reconozco que eso, que cuando llega a mí algo que comprende mi alma, Simplemente corrijo. Y eso Hola, me da, voy, voy dando pasos, este, para mí muy importantes en mi vida porque porque son comprobables en mi, en mi camino. O sea, no es que esto lo comprendo, sí, pero hay que hay que ponerla a la práctica y verle el resultado. Y en eso saldo. Gracias al RAP Daniel, a Tía Idea, a las compañeras que también eh, son ayuda para mí. De todos se aprende, este suma a mí. De conocer, de sabiduría cuando pongo en práctica, y pues agradecida. Gracias por todo. Gracias, Gracias por Y hay vos. Baruch Hashem, gracias por tu vida, Mine. Baruch Hashem, gracias. Bueno, muchas gracias a todas, ya estaba Joyce, pero se salió al tuvo que hacer. Pero bueno, muchas gracias chicas por compartirse, muchas gracias por sus experiencias y por la emoción que le ponemos a todo. la verdad es intenso, emocionante y genial. Adelante, Rafa. Ajá. Ya está, yo, yo cuelgo, cuelgo la toga, este, qué belleza, gracias, ser, ser parte de esto es un honor increíble y, y me uno con ustedes a agradecer todos los días la conexión que nos une Y que nos hace posible estar ayudándonos y aportándonos el uno al otro todo el tiempo Y entre todos es una, es una red de energía solidaria que, que atrae Brajada a cada uno, es el modo más hermoso en que algo puede ocurrir.